Hemos querido dar un paso, poner en marcha esta práctica, incluir a vecinos y vecinas diversos de toda la ciudad, de todas las edades y representativos de la población para resolver problemas, pero no solo un problema, sino que queremos que sea un órgano estable. Queremos que os incorporéis a la actuación municipal. Creo que es muy importante que haya esta participación y por eso, pues lo primero que hago es darle mis más encendidas gracias y después decirles que tenemos la suerte de que tenemos esta Constitución del 78 que nos ha permitido una época tan interesante para nuestro país de buena convivencia y que precisamente la forma de que podamos seguir adelante es profundizando en nuestra convivencia y queriendo ser como creo que debemos ser un ejemplo en democracia para otros países que no la tienen, para Europa y yo diría que para el mundo. Me gustaría saber si los que participamos, en algún momento, además de votar eh, las propuestas, podemos iniciar nosotros algún tipo de propuesta dentro de, del grupo. Y esto sí que es absolutamente innovador, donde cualquier madrileño o madrileña puede plantear una propuesta. Que no solo seamos los políticos los que decidamos qué temas podéis atender.